Bolero, bolero Soy bolero amateur Qué complicado es amarte Y aunque yo venga de Marte No quiero echarme más a perder Soy bolero amateur Pasión por delante y lo poco que nos gusta perder perder todo el amor perder por amarte, afortunado en el Juguetón insaciable y pongo las manos siempre en el fuego Soy doctor, soy paciente Y me resulta excitante Volverme loco un instante para llevarte justo Salió el